Bueno, pues entramos ya en el último martes que tenemos en el mes de noviembre. Es martes y tenemos los consejos del doctor Amor, Juan Bustamante. Bueno, pues lo tenemos ya al otro lado del teléfono. Juan, bienvenido una semana más a esta tu radio, a esta tu casa. Buenos días, muchas gracias. Estoy en el mejor sitio, sin duda. Y nosotros también, con la mejor compañía a estas horas como la del doctor Amor, con sus consejos. Y esta vez no tenemos obra, ¿eh? no tenemos ruido. Verdad que la semana pasada teníamos ahí un, un poquito de ruido, pero bueno, son las cosas del directo, Juan, es el día a día. Si tenemos un vecino que hace obra, pues es normal que, que haya esos ruidos que, que teníamos. Pero bueno, eso ya pasó, fue la semana pasada. Y hoy, Juan, nos quieres hablar de un tema relacionado con las mentiras. ¿Qué tenemos que hacer si nos miente, no? Te miente, haz esto. Y tú nos vas a dar una serie de pautas, de consejos, para, bueno, para esto mismo, para ver qué podemos hacer, ¿no? En caso de eh, mentiras. Sí, es que como no suele mentir nadie, pues digo, <risa> bueno, lo voy a decir por si acaso. Claro, entonces, sí. Voy a decir tres pasos fundamentales que hay que hacer cuando una persona te está mintiendo. Uh -huh. Y esto vale para todo, para pareja, para amigos, para familiares, para quien sea. Exactamente, para el día a día, digamos. Eso es. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando una persona vemos que nos está mintiendo o notamos que nos está mintiendo es, primero, tranquilizarse. Hay que decir, bueno, vamos a estar tranquilos, vamos a ver si esto es verdad que me está mintiendo o no. Hay veces que, muchas veces, desgraciadamente sí pero otras veces al, al final puede ser que no sea lo que parece. Sí. Entonces, por eso primero hay que calmarse y decir, bueno, vamos a ver, vamos a dejar pasar el tiempo y vamos a ir viendo si esto que parece una mentira acaba siéndolo o no. Ese sería el primer paso. Eh, lo segundo que hay que hacer, cuando vemos que sí que es una mentira lo que nos ha dicho o lo que ha hecho, eh, lo primero que tenemos que hacer antes de hacer nada es recopilar pruebas. Esto es como si fuera un juicio. Hay que llevar pruebas para demostrar lo que vamos a decir. Entonces tenemos que recopilar pruebas. ¿Y cómo se recopilan pruebas? Pues haciendo capturas de pantalla, eh, anotando cosas, sí, todo lo que podamos, digamos, a la persona que nos está mintiendo, pues enseñárselo para que no tenga ninguna defensa. Uh -huh. Lo más efectivo siempre suele ser la captura de pantalla, porque si dices, "No, yo eso no lo puse." ...pues una vez que tengas la captura... ve claramente que lo escribió él o ella... ...y ya no tiene ningún... ...nada para rebatir... ...o dice tú, no, no, mira... ...aquí queda clarísimo... ...que ha sido tú quien lo ha puesto... ...eh... ...iba a decirlo la de grabar llamada... ...lo que pasa es que eso no se puede hacer... ...porque es ilegal... ...pero... ...hombre... ...hay gente que seguramente lo ha hecho... el grabar llamada de... ...en plan de... ...porque tú me dijiste esto... ...y tú dices... ...no, mentira, yo nunca te dije eso... ...y le pones la grabación y dices... ...¿lo ves? ...entonces se trata de eso, de recopilar pruebas para que cuando nosotros vayamos a acusarle o acusarla, pues vea que no tiene eso, no tiene ningún tipo de defensa porque sabe que lo que tienes es verdad y que la has pillado. Uh -huh. Bueno, pues en, en esta recopilación de pruebas podemos utilizar, como tú bien dices, varios métodos de investigación, ¿no? Sí, hay que volverse un poco eseí ¿no? Una cosa así. Sí. Porque es que, claro, a mí, a mí me ha pasado cuando yo en su época estaba conociendo algunas y, y me decían por el WhatsApp sobre todo, me decían, no, yo es que eso no te lo dije, o no, yo es que no fue así, entonces yo hacía las capturas. Porque, claro, yo decía, es que después me lo va a negar, es que después me va a tomar a mí como el mentiroso uh -huh. y me va a poner a mí de que es culpa mía encima. Entonces, claro, una de las cosas que yo creo que a nadie nos gusta es de que si alguien nos ha hecho algo o nos ha mentido, que encima nos eche la culpa a nosotros. Entonces, claro, pues yo lo hacía en el sentido de, pues mira, aquí se demuestra quién ha mentido de los dos y aquí se demuestra quién tiene la culpa. Entonces, por eso, ¿no? Es eh, bueno recopilar, ya digo, esto hay que hacerlo cuando ya se va viendo que, que nos está mintiendo, ¿no? Sobre todo muchas veces en el caso de infidelidades, pues no se ve que dicen, no, yo ayer me acosté, yo no estaba en WhatsApp, y ves que está en línea, le haces la captura con la hora, y dices, mira, en línea estabas. Dices tú que no, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. A ver, tampoco hay que volverse obsesivo, no, no, pero... Siempre miente, uh -huh. pero es importante que cuando estás viendo que te está mintiendo, oye, decir, pues no, por aquí no vas a pasar. Y el problema, Juan, es que cuando se en pequeñece, imagínate dónde pueden llegar a otro tipo de mentiras, ¿no? Claro, que si te está empezando a mentir ya y estás viendo claramente señales de ello, Exacto. Mmm, no esperes que no te vaya a seguir mintiendo, al contrario, se va a ir haciendo la bola cada vez más grande. Entonces, lo que hay que hacer es, cuando ya estás viendo que eso va a más, es pararlo. Uh -huh. Es pararlo en seco y decir, no, mira, hasta aquí hemos llegado, porque lo que no voy a seguir es participando de una mentira. Y, no, ...y encima no me vas a tomar por tonto o por tonta, ¿sabes? Exactamente. Porque, ya te digo, y además me hace gracia... ...porque este tipo de personas, cuando tú les coges... ...y les mandas las pruebas, encima se hacen las víctimas. Y dicen, no, porque ha sido culpa tuya, no, porque... ...o le he la culpa a otros. Esto también lo hablamos una vez. Que nunca lo reconocen, ¿eh? O la culpa es o tuya o de los otros, pero nunca, tu, nunca de ellos o de ellas. Entonces, por eso hay que hacer estas cosas de las pruebas. A mí no me gusta hacerlo, pero lo he tenido que hacer muchas veces. Por eso... Porque te toman porque le intentan dar la vuelta a la tortilla Intentan hacer que encima sea culpa tuya Digo, no, perdona Encima no me eche la culpa a mí Por eso es importante hacerlo uh -huh. Bueno, pues nos tranquilizamos Recopilamos pruebas, demostramos ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer, Juan? Pues el último paso es eh, Como he dicho antes, como en los juicios El exponerlo todo El sacar <risas> todas las pruebas Y decir, pues mira, me han mentido Porque mira, pum, empieza a mandarle las capturas Y dice, mira, hiciste esto dijiste esto, sí. y esto fue así y esto no fue como tú dices y ahí lo tienes, Uf, una prueba detrás de otra una prueba detrás de otra, y está a mí me pasó el caso de cuando yo estaba con la que duré muchos años uh -huh. que tuvo la poca vergüenza de que fue ella, que me fue infiel y encima fue contando la versión contraria de que había sido yo, no sé cuánto entonces, ¿qué hice? esto mismo recopí la prueba y llega un día en que le dije, pues toma, ahí lo tiene y le empecé a mandar todas las capturas y ya desde ahí no volvió a decir nada más entonces, por eso, lo que hay que hacer es ese último paso, que es decir, pues ahí lo tienes, ahí tienes todo lo que yo te estoy acusando, lo voy a demostrar, porque la mejor es, la mejor forma siempre es demostrar lo que dices. Y entonces, pues empiezas a mandarle todo y dices, pues ahí lo tienes, me has mentido, me dijiste esto, estuviste hablando con otro o con otra, estuviste haciendo esto, estuviste haciendo lo otro. Y así, pues la otra persona además, pues le dará vergüenza ajena y se dará cuenta de que, pues eso, de que no somos tontos o tontas. Además, Juan, eso de atacar para defenderte como que no, ¿verdad? Hombre, a mí me parece bastante patético una persona que te ha mentido uh -huh. Y que encima te ataca O sea, a ver, yo entiendo que le da vergüenza porque la has pillado Pero, hombre, no tengan la cara dura de encima, eh, como he dicho De ponerme a mí como el malo O de ponerle como la mala cuando ha sido tú el culpable Entonces lo que hay que hacer es, pues, oye, callarse y tienes las pruebas y te ha demostrado, lo mejor que puedes hacer es callarte e irte, pero no encima. De uh -huh. Decir que he sido culpa de otra persona, no, ¿no? No le demos la vuelta a todo La culpa ha sido tuya, pues asume tus consecuencias y tu responsabilidad. Pero no hay que ser tan eso tan cobarde de decir encima, no, no, porque ha sido culpa tuya, ¿no? Porque no sé cuánto. Ahí están las pruebas y las pruebas hablan. No reconocemos los errores, Juan. Ese es el problema y tentemos a No, echar no, la no culpa. lo reconoce nadie sí. y además veo eso, que veo que mucha gente es eso, es muy cobarde, o sea, muy valiente para dejarte por otra persona, pero muy cobarde después para reconocerlo. Uh -huh. Ya digo, en el, esto que he contado me pasa a mí con esta, ¿no? Entonces, es lo que a mí no me gusta, desde luego, la gente así. Yo yo no soy perfecto, yo sí me he equivocado y me ha demostrado con prueba pues yo me he callado. Digo, bueno, pues ya está. A ver, yo no he sido de ser infiel eso, pero si sí, me he equivocado en algo y me ha demostrado que yo dije eso de verdad. Pues yo me callo porque digo, mira, es que no tengo defensa ninguna. Está ahí y está demostrado que fui yo y si fui yo pues nada, pues yo asumo las consecuencias. Pero la mayoría de la gente no. La mayoría de la gente se equivocan y como he dicho, echar la culpa a ti, encima que tú eres el inocente, el que no ha hecho nada o se lo echan a los demás. Pero ellos dicen que no, que nunca han sido. Bueno, pues recopilamos, resumimos un poquito antes de terminar. Juan. Pues el resumen es que si nos mienten, primero tranquilizarse. ...esperar a que vaya surgiendo todo... ...a que se vayan viendo los acontecimientos... ...una vez que vemos que nos están mintiendo... Eh, ...pues empezar a a, hacer, a recopilar pruebas... A ...hacer capturas, todo lo que se pueda... ...y la, el, el último paso es... ...pues cuando ya tengamos todas las suficientes pruebas... ...para demostrar lo que vamos a, a decir... ...lo que vamos a acusar... ...pues nada, enseñársela y decir... ...pues mira, pues me has mentido... ...y por supuesto, si te has mentido... ...toma la decisión de, oye, pues no te quiero en mi vida... No quiero saber nada de ti, yo no quiero gente mentirosa Y ahí está demostrado Porque luego encima van por ahí contando la versión contraria Demostrado que quien ha mentido ha sido tú uh -huh. Bueno Juan, pues este era el tema de hoy Te miente, acepto Con una serie de puntos que nos has expuesto La semana que viene más Y ya bueno, pues la semana que viene ya estamos En diciembre Bueno, la semana que viene es festivo la semana que viene, sí, es el día 6, que es festivo. ¿Es festivo? El martes es festivo, es día 6, es el puente. Uh -huh. Pues, bueno, ya vemos si lo cambiamos de día o lo dejamos para la siguiente. ¿Lo hablamos, Juan? Sí, sin problema. Pues muy bien, Juan, muchísimas gracias. ¡Feliz semana! Pues igualmente, feliz semana para todos y todas y abrigaros que ya empieza a hacer frío. Sí, pues se ha notado ya. Muchísimo frío por aquí, por lo menos. Por Eso, lo menos, mucho cuidado por lo menos en la mañana, ya veremos por la tarde cómo cambia la temperatura o no porque Juan, a lo largo del día parece que estamos en invierno, primavera, verano, otoño pasamos por todas las estaciones y hay que tener cuidado porque hace frío por la mañana, al mediodía hace calorcito y luego otra vez frío Exacto. pues Juan, lo dicho feliz semana igualmente, un abrazo para todos un abrazo